Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Manmige Colombia. Soy el hermano Gustavo Zúñiga y quiero en esta tarde dar testimonio de los milagros y grandezas que hace el Señor con nosotros porque mi hija estaba enferma, tenía, hacía tres días, tenía diarrea, tenía dolor de cabeza, tenía dolor de garganta y estaba muy deshidratada y le dolía el pecho. Y entonces llamemos al... Pastor David, llamamos a Pastor David, Pastor David nos hizo oración, hizo oración a mi hija y le hizo dos oraciones y fue sanada y que ya está restablecida. Y doy gracias para honra y gloria al Señor y doy gracias a Pastor David porque siempre está en el espacio espiritual del Pastor Principal. Muchas gracias, bendiciones. Amén.